Vamos A recibir con un fuerte aplauso, por supuesto, a la doctora Julia Fultino, especialista en diagnóstico con imágenes. Nos visita gracias. desde el Instituto Imagen Diagnóstica y vamos a estar charlando un poquito de la prevención del cáncer de mama en este mes de octubre, Rosa. Bienvenida, mm. Julia, no, muchas eres. gracias, chicos. Un placer, gracias por venir. Y gracias a bueno, ustedes. Qué importante, ¿no? La detección temprana, siempre lo decimos, uh -huh. en este mes lo reforzamos, por uh -huh. supuesto, porque puede salvar vidas, en definitiva, ¿no? Exactamente, en realidad esto, lo que vos has dicho es muy importante. Eh, Justamente, eh, la detección temprana es a lo que apunta eh, los estudios de diagnóstico mamario, fundamentalmente uh -huh. la mamografía. Eh, es, es un estudio que se diseñó específicamente para eso, para detectarlos claro. a tiempo, porque es la, es la forma que tenemos de, de, o sea, de llegar a, a un diagnóstico que, que tenga curación, sobre todo. Uh -huh. eh, Claro, si ¿sí es abordado a tiempo. Claro, porque no tenemos otras maneras como en otro tipo por ahí de patología, de prevenir, que existen uh -huh. vacunas o, u otras cosas, sino que en este caso el único recurso que tenemos es detectarlo lo más temprano posible para uh -huh. llegar a tiempo al tratamiento. Excelente. Así que justamente eso es lo más importante. ¿Y desde qué edad una mujer tiene que estar atenta con esto, hacerse los controles? ¿Cuántas veces al año? Eso, bueno, eso... Eh, Está dividido por edades, en realidad por lo general en menores de 35 años y si no hay antecedentes familiares fuertes. Hay que hacer una consulta con el ginecólogo, mastólogo, especialista periódicamente, Ajá. hacerse el autoexamen mamario y en algunos casos eh, se indica la ecografía mamaria. Bien. Eh, la Sociedad Argentina de Mastología eh, ha estandarizado que a partir de los 40 años lo que tenemos que hacer todas las mujeres es una mamografía y Ajá. una ecografía anual. Y en algunos casos también se está empezando a adelantar la mamografía, se hace una mamografía de base que por lo general uh -huh. es a los 35 años, entre los 35 y los 40. Y si no hay antecedentes familiares importantes, podemos seguir eh, con ecografía hasta los 40 y después, Bien. a partir de los 40, hacer la mamo y la eco. Perfecto. Mm -hmm. Importante, me parece, no desmitificar esta cuestión que muchas mujeres quizás les pasa del temor a la mamografía, sí. al dolor, y sí, hacer ¿verdad? poco la importancia del estudio sí. en sí, mm -hmm. que pasa a sí. un segundo plano el posible dolor. Sí, no y además la realidad es que los mamógrafos actuales. Eh, producen una leve compresión sobre la mama, que dura escasos segundos, se toman uh -huh. solo dos incidencias a cada mama y es totalmente tolerable. Los mamógrafos antiguos producían uh -huh. compresiones mucho más fuertes, eran bastante más incómodos, se repetían muchas imágenes. Como ahora son digitales, casi, casi que no repetimos imágenes. Uh -huh. Es un estudio muy cortito, Bien. es muy tolerable por ahí para las pacientes que tienen como eh, que son pacientes que tienen dolores mamarios cíclicos uh -huh. con el ciclo menstrual lo ideal es hacerlo justo apenas los últimos días de la menstruación uh -huh. eh, no hacerlo previo porque uh -huh. ahí va a molestar más, uh -huh. no va a cambiar en las imágenes pero sí en la molestia a la paciente pero es lo, uno, es lo único y es, como vos decís es un mito, uh -huh. lo mismo que las radiaciones la radiación que emite es mínima no, no se necesita protección uh -huh. de tiroides la, está estudiado que el riesgo-beneficio es mucho mayor en el diagnóstico mamario que en el, que las radiaciones que emite que son mínimas y no son perjudiciales para la salud. Bien, y antes de la mamografía viene el autoexamen. Viene el autoexamen, ¿Cómo sí. se hace? ¿Lo podemos recordar? El autoexamen hay que hacerlo también en ese momento del ciclo. Bien, eh, cuando ya está llegando a su fin. De, claro, en, términos, en las pacientes que son que están en edad de menstruación, Ajá. premenopáusicas, lo ideal es hacerlo cuando la mamá está menos congestionada, que okay. es en los últimos días del ciclo, bien. una vez al mes está bien, uh -huh. por lo general cuando se están duchando, eh, bueno, hay que hacer con el brazo hacia arriba y empezar uh -huh. desde la zona del pezón en, en forma circular, eh, desde el pezón hacia la parte periférica y en forma circular de los dos lados Perfecto. y también a examinarse las axilas. ¿Y qué, ¿Y qué tiene que aparecer que me llame la atención, por ejemplo, por ahí alguna... al tacto? ¿Qué siento que digo...? Ojo, esto puede ser una señal de alerta. En realidad, más que nada una induración, un nódulito, una, una pelotita. Hay que ver si esa pelotita es móvil, si no es móvil, si duele, si no duele. Okay. El dolor, por lo general, eh, tiene que ver con, con el ciclo. Ajá. Uh -huh. eh, sí, es importante. Sí, la, por lo general, los nódulos de la mama que, que duelen... Son por cambios que son fisiológicos, normales del ciclo de la okay. paciente, no rara vez. Que asustarnos. Claro, sí. rara, vienen pacientes muchos al control uh -huh. por dolor, el dolor no es un signo de alarma por uh -huh. lo general. Y si bien está bien hacer el autoexamen y revisarse y, e ir al, al ginecólogo y que el ginecólogo también nos revise, hay que tener en cuenta que cuando nosotros palpamos una lesión ya mide más de un centímetro, un centímetro y medio. Uh -huh. eh, y la importancia de los controles es que los podemos detectar mucho más chiquitos. Bien. Eh, y eso más del 90% tienen curación. Entonces, está bueno hacer el autoexamen, pero no nos olvidemos de los controles uh -huh. para detectarlos Bien. antes de que se palpen. ¿Y una uh -huh. mujer que, que tiene antecedentes familiares, una mamá, una abuela uh -huh. que tuvo cáncer de mama, tiene que estar más atenta, tiene que sí. quizás de manera más precoz o más jovencita empezar con los chequeos? Por lo general, sí, o sea, la mayoría de los cánceres de mama. Eh, no en la, en la mayoría de los pacientes no hay un antecedente genético, ah, más okay. de 70, o sea, la mayoría okay. son esporádicos, uh -huh. pero cuando hay un antecedente, esa paciente tiene un poco más de riesgo que la que no tiene antecedentes. Uh -huh. eh, lo, que se, lo que se dice es que por lo general hay que calcular, empezar los controles 10 años antes de la edad que tenía ese familiar afectado. Por Bien. ejemplo, si su uh -huh. mamá tuvo cáncer de mama a los 44, bueno, a los 34 tiene que empezar los controles. Perfecto. Eso es lo que se hace okay. por lo general. Excelente. Existe un porcentaje que tengo entendido que es mínimo, pero que el hombre también puede desarrollar tipo también. De cáncer de mama. El hombre también. Es muy poco frecuente, uh -huh. pero también puede tener cáncer de mama. Y de hecho, nosotros también eh, hacemos estudio a varones, se hace mamografía también en, en varones. Ah, así mira. que sí. Es poco frecuente, pero sí existe. Pero puede pasar. ¿Y la uh -huh. forma de checar es la misma. Es la es misma. Por la lo zona. general, ahí uh -huh. sí consultan por, una, por un bulto o una tumoración. Uh -huh. Uh -huh. El otro día tuvimos una nota referida a lactancia también en el programa uh -huh. eh, y nos com comentaba la, la pediatra que la lactancia en las mujeres reduce la probabilidad uh -huh. de tener un cáncer de mama. Sí, eh, eso también, o sea, no es 100% porque existen muchas pacientes claro. que han dado de mamar y que igual han tenido cáncer uh -huh. de mama, pero entre una paciente... Que no, que no dio de mamar y una paciente que sí dio de mamar, siempre tiene un poquito más de riesgo la que no. Uh -huh. La mama completa su desarrollo cuando hay una lactancia completa uh -huh. y eso disminuye el riesgo de cáncer de mama lo uh -huh. mismo que la maternidad antes de los 30 años. Ajá. Uh -huh. Sí. Bien, qué interesante. Uh -huh. Pero nos han acercado unos regalitos uh -huh. desde Imagen Diagnóstica para todas uh -huh. las mujeres del canal y para seguir eh, apostando ¿no? a la concientización, uh -huh. la detección temprana, Por eso tiene que ver el mes de octubre, Rosa, así que a lo largo de todo este mes, por supuesto, vamos a seguir a full con esta campaña, difundiendo, concientizando, este para que cada vez más mujeres eh, vayan a hacerse los estudios. ¿Has notado quizás eh, que con el tiempo y con el hincapié que se hacen estas campañas las mujeres le ponen un poquito más de atención? Sí, nos pasó en la pandemia que se retrasaron mucho los controles mm. y el primer año cuando volvieron las pacientes a los controles empezamos a ver Tumores de mama mucho más avanzados claro. Justamente porque se perdió ese tiempo mm -hmm. Que fue muy valioso Hoy ya estamos más o menos igual que prepandemia eh, También lo que hemos visto Por ahí, no sé si ustedes ven Como que se escucha como que cada vez más pacientes Hay más diagnósticos o edades mm -hmm. más tempranas eh, Mucho tiene que ver Justamente con las campañas de concientización, claro. entonces las pacientes se acercan más y por el otro lado los métodos de diagnóstico han mejorado muchísimo, los uh -huh. mamógrafos son mejores, las ecografías son mejores, existen otros métodos como la mamografía 3D que es, o tomosíntesis, que uh -huh. es una mamografía con cortes milimétricos Bien. que hacemos en, en casos especializados y que puede haber lesiones muy chiquititas, uh -huh. en algunas pacientes, en casos también especializados se hace resonancia magnética de mama, entonces es como que... Yo creo que todo eso suma a que cada vez hay más diagnóstico también por eso. Importante destacar que se puede salir adelante. Sí, totalmente. Es algo que tiene cura, se puede tratar y que mientras más antes lo atajemos, más Sí, sí, sí. Entre que los detectamos más a tiempo, más chiquititos y los tratamientos que son cada vez mucho mejores, la realidad es que la mayoría de las pacientes tienen curación. Excelente. Julia, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acercarnos esta información. Y mujeres. Hacerse los controles, vamos, a no dejarse estar.